Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo cordial y muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos a este nuevo segmento informativo. Ha empezado el avance o la batalla final de las fuerzas de la AFU en Gerson. Según el Ministerio de la Defensa eslavo, estamos hablando de la Federación de Rusia, todo indica que las tropas rusas han sabido resistir y han propinado duros reveses a las unidades ucranianas. Les tenemos detalles al respecto, según información por parte del Ministerio de la Defensa de la Federación. Bueno, muchísima atención. ¿Qué está pasando en Kherson? Fue derrotado el ejército ruso. ¿Por qué se repliegan las tropas al margen derecho del río Nipier? En las últimas horas se han entregado declaraciones por parte del general Armagedón a su par Sergei Choigú. Camarada Ministro de Defensa habiendo evaluado de forma integral la situación actual, se propone posicionar la defensa en la orilla izquierda del Río Dnieper. El ministro aceptó la cronología y le dio la vía libre para el repliegue de las tropas en las próximas horas, tendiente a que se está realizando la contraofensiva por parte de las fuerzas ucranianas. Para nosotros, las vidas y la salud de los militares rusos es siempre una prioridad. También debemos tener en cuenta la amenaza a la población civil. Asegúrese que todos los civiles que quieran ir se lo hayan podido hacer. Pase a la retirada de las tropas y tome todas las medidas para garantizar la transferencia segura del personal, armas y equipos a través del río Dnieper. Se ha conocido la noticia del deceso del vicegobernador de Gerson en un incidente de tráfico, luego de dar declaraciones a los medios de cómo avanzan las operaciones del ejército ruso en Gerson. Los nacionalistas ucranianos intentaron romper la línea de defensa en varias áreas de la provincia de Gerson, pero por todas partes fueron repelidos y tuvieron que retroceder. Medios eslavos hablan del derribo de un helicóptero Mi-24 adscrito a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sistemas Nasan del Norte ya están siendo utilizados por las fuerzas ucranianas en la guerra con Rusia. Desde la ida de Taiwán ven las horas contadas para la invasión de China y la reunificación a la China continental. Por su parte, Xi Jinping se reunió con el mando militar y dio la orden de estar preparados para una posible guerra. Taiwán le ha advertido de pensarlo dos veces al dragón, so pena de costos elevados si acciona a sus tropas a invadir la isla. Y Corea del Norte lanza otro misil balístico en las últimas horas. Bueno mis amigos, hay un artículo del Global Times muy interesante que dice que el norte no está realmente interesado en la paz en Ucrania. Ya les traigo detalles al respecto son algunas de las noticias relevantes de las últimas horas que les traemos aquí en este nuevo video informativo. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Hola, saludo cordial para todos y aquí está la información más relevante de las últimas horas. <risa> Mucha atención, esto sale recientemente. Atención, amigos de Noticias de Última Hora, esto tiene muchas aristas, esta información. Algunos lo han tomado como una derrota para la Federación Eslava, otros lo toman como una estrategia de reagrupamiento de las tropas y que efectivamente es lo que va pasar es lo que está desarrollándose con la información que está siendo entregada directamente por el general Surubikin más conocido como Armagedón y que le entregó esta información directamente al ministro de la defensa de Rusia, estamos hablando de Sergei Choigu, referente a la situación difícil que se está presentando en Kherson han tomado la decisión de reagrupar las tropas, como ustedes lo saben la situación es que allí están miles de unidades militares avanzando por parte de Ucrania para tomar Kherson en una contraofensiva en donde están repeliendo los ataques de las fuerzas rusas en Copián, en Krasniman, por parte de las fuerzas ucranianas y el general Armagedón dijo que además se han reanudado las ofensivas de fuerzas rusas en ciertas zonas, mientras tanto la ciudad de Kherson, los asentamientos aledaños no pueden abastecerse por completo llevar una vida normal debido a los constantes bombardeos ucranianos precisó, por el momento y según la información que ha entregado el general Armagedón todas las personas que deseaban ser evacuadas más de 115 mil han abandonado la zona, eh, prestando pues por parte del ejército la seguridad durante la evacuación ecuación. El general indicó que la ejecución de los planes del enemigo de crear una zona de inundación abajo de la central hidroeléctrica de Kajopka puede tener consecuencias. En este caso, dice el general que se formará un torrente de agua que va a crear amplias zonas inundadas, lo que presenta una Amenaza adicional para los civiles y la de aislamiento por completo al grupo de fuerzas en la orilla derecha del Nipier. En estas condiciones, la opción factible es organizar la defensa a lo largo de la línea de la barrera del río Nipier, explicó Sorovikin. Se ofrece tomar una posición defensiva en las costas izquierdas del río Nipier. Estas son las declaraciones directamente del funcionario ruso. Camarada Ministro de Defensa. Habiendo evaluado de forma integral la situación actual, se propone posicionar la defensa en la orilla izquierda del Río Dniepar. Además sostuvo que esta medida permite liberar parte de las fuerzas y los medios que van a utilizar en operaciones activas, incluidas las ofensivas en otras direcciones de la zona de la operación. Entiendo que es una decisión difícil, pero al mismo tiempo conservaremos lo más importante, las vidas de nuestros militares en general la capacidad de combate de la agrupación de tropas. El ministro aceptó las conclusiones de la propuesta presentadas por el general Armagedón Surovikin, diciendo que la prioridad es la vida de los militares así como de la población civil. Estas fueron las declaraciones de Sergei Shoigu respecto al reagrupamiento de las tropas. A la población civil, asegúrese que todos los civiles que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 pase a la retirada de las tropas y tome todas las medidas para garantizar la transferencia segura del personal Ars. algunos en las redes lo llaman derrota para Putin pero la pregunta es qué viene detrás de todo este reagrupamiento del ejército ruso, reabastecimiento y luego saldrán a la ofensiva en contra de Ucrania, eh, lo que se conoce como un embolsamiento, aquí lo cierto según dice Armageddon, están protegiendo la vida de los soldados y de la población civil y de la población civil porque se teme de una trapresa y por lo que hemos ahondado con expertos rusos Rusia no se retirará de la zona de ejército simplemente se están replegando para reabastecer su ejército y luego ir a repeler la contraofensiva total de Ucrania que se está presentando a esta hora en todo este territorio se viene la batalla final por la captura de Gerson y la defensa por parte de los rusos que tienen en control este territorio ex ucraniano que como todos ustedes saben fue anexionado vía referendo por la federación se ha establecido que allí son cuantiosas o hay miles de tropas ucranianas avanzando las que están allí en la contraofensiva que es a contrarreloj todo porque se viene el invierno y esto puede aminorar las posibilidades de ir a recuperar este asentamiento. Por su parte, los rusos allí están aguardando y están sumando equipos, están sumando unidades para el frente de batalla y dar la lucha con todo en los próximos días y se están a la espera, se está concentrando todo al norte de Kherson, específicamente estamos hablando en Sviridievka. Por ejemplo, hace pocas horas, el Ministerio de la Defensa de Rusia ha reportado que ha dispersado tropas de las fuerzas de Ucrania que intentaban frenar el avance de los rusos en las zonas rurales de Donetsk. Según la descripción que está entregando el portavoz del Ministerio de la Defensa, Igor Konashenkov, se habla en su mensaje de rueda de prensa que por lo menos unas 90 unidades, blindados de combate, vehículos de transporte, MTBL y camionetas de transporte, específicamente dos, fueron destruidas. Según la información de la cartera de la Defensa en la Federación, se habla que fue frenada la ofensiva de los ucranianos en la zona de Krasnivman. Allí eliminaron a 100 unidades y tres tanques enemigos. El funcionario eslavo dijo que en la zona de Kupiansk fue repelido una de un batallón de infantería de la AFU con tanques hacia el asentamiento de Kusimovka en Lujansk. En esta acción de defensa de la federación tuvo grandes pérdidas para el ejército de la AFU. Allí todo indica según la información entregada por el ministerio de Lavo, Se habla de 160 unidades eh, que fueron eliminadas, 160 unidades militares, un número indeterminado también de personas con lesiones. Así también se ha conocido de la destrucción de vehículos de combate blindados y dos tanques de que fueron eliminados, según este artículo del medio eslavoavia.pro dice que las tropas rusas avanzaron y arremetieron con lanzamiento de visión a infraestructura militar de Ucrania en zonas de Donetsk y Kharkov así como también impidieron actos de sabotaje en las zonas de Nikolaev y Rih. son algunos de los datos importantes de las últimas horas que también según el ministerio está reportando pérdidas cuantiosas a nivel de unidades militares para Ucrania según lo está reportando también el vicegobernador de la provincia de Kherson Kirill Stremousov. Los nacionalistas ucranianos intentaron romper la línea de defensa en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 Presten atención, luego del funcionario de estar dando este reporte que ustedes acabaron de ver a través de este video, aproximadamente eh, estábamos realizando todo el despliegue informativo. Luego de dos horas de haber entregado este reporte, medios eslavos internacionales estaban reportando el deceso de este funcionario y activista prorruso debido a un incidente de tránsito, así lo ha confirmado el servicio de prensa regional, que ha tomado con sorpresa la información en el Kremlin y de acotar, pues este funcionario estaba participando activamente en la formación en marzo de la administración cívico-militar en la región de Gerson. Habló en nombre de la administración regional y especialmente cuando se trataba de la ciudad de Gerson. Se habla a esta hora de la evacuación de por lo menos 80 mil personas allí en Gerson teniendo en cuenta la contraofensiva que están adelantando las tropas ucranianas en Donetsk las autoridades prorrusas dicen que hay dos combates en Pavlovka allí donde se establece una línea muy fuerte por parte de Rusia para avanzar a Ugledar por el momento se sabe que las autoridades ucranianas han anunciado que hay alerta aérea en regiones de Dnipropetrovsk en Nikolaiv y Kirovograd la razón eh, según fuentes locales es la aparición sobre el riesgo de ataques con drones o misiles de crucero por parte de la federación. Se ha conocido en las últimas horas que un caza de las fuerzas aeroespaciales de Rusia derribó un helicóptero Mi 24 de la Fuerza Aérea de Ucrania con un perceptero. Se habla que el caza de las fuerzas aeroespaciales de la Federación derribó a un helicóptero Mi de la Fuerza Aérea de Ucrania fue alcanzado en la región de Novobrysk. Krenskoe, en la región de Kherson, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaban desarrollar una ofensiva en dirección de Berislav con el helicóptero Mi-24 que también se utilizó para atacar con misiles guiados. sin embargo los señores de combate de la federación lograron alcanzar el objetivo según la información de Avia.pro, datos oficiales del Ministerio de Defensa de Rusia dice que hasta el momento de la operación, hasta la fecha, han derribado 171 helicópteros de la Fuerza Aérea de Ucrania, han sido destruidos desde el inicio de la operación militar especial, esta información no ha sido todavía confirmada por el gobierno de Ucrania hasta el momento que estamos grabando el video se sabe también que ya los sistemas Nasans que había prometido Estados Unidos Están siendo usados por primera vez para alcanzar objetivos en Ucrania Se sabe que ya han sido utilizados los sistemas de defensa aérea estadounidenses Nasan. Se presume que a esta hora están siendo utilizados para repeler ataques aéreos de drones, kamikazes y misiles de crucero Pero hasta el momento no se tiene muy bien la información de cómo ha sido el desarrollo y el funcionamiento de estos sistemas en plena operación rusa en Ucrania. Ojo al dato de lo que está pasando en Taiwán, las declaraciones que se están entregando por parte de sus autoridades. Allí se puede estar armando, como quien dice, el polvorín paralelo a lo que está pasando entre rusos y ucranianos. Son dos noticias importantes que voy a comenzar con la de la mandataria Tsai Ing-wen que ha dicho en las últimas horas: escuchen, que una incursión del dragón rojo podría ocurrir en un futuro cercano y que las horas están prácticamente contadas. En pocas palabras, que la invasión de China a Taiwán puede ocurrir en. En un futuro muy cercano y sentenció, estas no son palabras. Como quien dice, no está parangoneando o vacilando China. Y esto se da en medio de la visita que ha realizado por supuesto Xi Jinping al centro de operaciones de combate. Donde ha dado instrucciones a las tropas de prepararse para la guerra. Y parece que la presidenta de Taiwán tiene mucha información que lo lleva a, de o la lleva a declarar esto. Estaremos ante otro frente de batalla y si ocurre, el norte estaría ahí con el ejército norteamericano para apoyar la ida. Son preguntas que se hacen los internautas y queremos ver sus comentarios en la cajita de respuestas. Avancemos. Mucha atención porque el presidente chino hace pocas horas ordenó al ejército prepararse para la guerra. El presidente de China ha ordenado impulsar capacidades y estar preparados para momentos de conflicto, dado que el país enfrenta desafíos de seguridad. Durante una inspección al Centro de Mando de Operaciones Conjuntas de la Comisión Militar Central, Xi Jinping enfatizó que todas las Fuerzas Armadas deben de concentrarse en la capacidad de combate como criterio fundamental y único para concentrar toda la energía en librar una y dirigir todo el trabajo hacia la guerra y acelerarla para desarrollar la capacidad de ganar, enfatizó este martes Xi Jinping. Asimismo, insistió que el Ejército Popular de Liberación de China debe defender firmemente la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo en un momento en el que la seguridad del país se enfrenta a una mayor inestabilidad de incertidumbre, advirtió. El mandatario también le pidió a los oficiales en el centro de comando que desarrollen una organización absolutamente leal, buena para planificar guerras eficientes en el mando y que se atreva a ganar. Un alto comandante norteamericano le pidió mejoras a las capacidades militares de Estados Unidos advirtiendo que China, y ellos lo están viendo, está desarrollando armas nucleares más rápido que el norte. Más temprano en la misma jornada, Xi Jinping se reunió con grupos de altos cargos castrenses enfatizando que el trabajo debe enfocarse en lograr el objetivo del centenario del de Ejército Popular de Liberación, es decir, hacer al ejército chino una fuerza de clase mundial para 2027. La orden que ha dado Xi Jinping se produce mientras el gigante asiático enfrenta una creciente discusión y, o confrontación diplomática con Estados Unidos, entre otros temas por el respaldo de Washington a los separatistas de Taiwán y su presencia militar militar. En la zona, el norte considera a China uno de los principales desafíos a su seguridad y teme que los avances logrados por Pekín en el desarrollo de los misiles hipersónicos, antisatélites, satélites, en los enjambres de aviones no tripulados, así como se habla de objetos militares de alta maniobrabilidad, rayos láser y cañones de rieles de alta velocidad entre otros avances tecnológicos pues tiene muy preocupado al norte mientras tanto desde Pekín han asegurado que China no tiene que involucrarse en una confrontación con el norte y por supuesto pues aquí hay una información importante en las últimas horas porque la líder de Taiwán Tsai Ing-wen ya lo habíamos hablado, alertó una posible de invasión de China mientras advirtió que el gigante asiático tendría los más altos costos que debería de pagar por si se le da la aventura de ir y tomar a Taiwán. Esto lo dijo en una entrevista el lunes a la revista estadounidense The Atlantic la independentista aseguró que la advertencia china es real por lo que la isla tiene que estar preparado precisó que es real y que esto no nos puede pasar por eso necesitamos prepararnos hay una verdadera advertencia ahí afuera no es una exageración Tsai se dirigió luego al presidente para recomendarle que lo piense dos veces antes de cualquier acción drástica del ejército popular de liberación contra Taiwán agregando que tendría que sopesar los costos al respecto un funcionario de la Casa Blanca sostuvo que el objetivo de Taiwán es reforzar su ejército y es hacer que una reunificación a través de una invasión militar sea demasiado costosa para China. Como todos ustedes saben, China considera a Taiwán parte inseparable de su territorio y han aumentado recientemente sus patrullas aéreas y marítimas cerca de la isla para lanzar advertencias a las autoridades taiwanesas y a sus aliados en la Casa Blanca. Por su parte, señoras y señores, esto está caliente entre Corea del Norte y Corea del Sur, en las últimas horas como ustedes ya saben, lanzó varias advertencias Corea del Norte al Norte y a Seúl, y ha realizado otro ensayo, otro lanzamiento de misil balístico esta semana, en la que también practicó ataques simulados contra objetivos enemigos, Estado Mayor Conjunto del Ejército Surcoreano informado hace pocas horas que Corea del Norte disparó un misil balístico hacia el mar de Japón según recoge la agencia de noticias surcoreana de Noticias Yonhap. Conforme a lo que está detallando el artículo, el lanzamiento fue hecho a las 3.31 de la tarde, hora local, desde el área de Sukon en la provincia de Pyongyang del sur, de la capital de Pyongyang. Eh, John Hub dice que ha tildado la nueva prueba norcoreana de provocación y subraya que... Se ha producido después de que el ejército de Corea del Sur iniciara el lunes. Ejercicios militares Taegokuk basado en simulaciones por ordenador. Es la noticia que se le está dando despliegue en las últimas horas por parte de Corea del Norte que ha lanzado un nuevo misil balístico al mar de Japón. Aún todavía no hay respuesta por parte de las autoridades en Seúl y por parte de de el Pentágono sobre este nuevo lanzamiento que pone y aumenta más las tensiones entre Corea del Sur y Corea del Norte. Bueno, ya para cerrar el video, muchísima atención al artículo que trae el Global Times, en donde dice que el norte no está realmente interesado en la paz en Ucrania. Según esta información del diario Global Times, dice que no solo está tomando la iniciativa de establecer conversaciones entre Ucrania y Rusia lo antes posible, sino que, según Global Times, estaría a favor de escalar la situación creyendo que el conflicto solo promoverá los intereses estadounidenses y debilitará a la federación. Según los analistas de Global Times, dice que cualquier impulso del norte para las conversaciones entre Ucrania y Rusia debe rechazarse, ya que no tendría el potencial real y el conflicto entre Kiev y Moscú solo continuaría alargándose textuales palabras de lo que es este artículo a Washington no le preocupa la paz de Europa y Ucrania sino cómo derrocar a Rusia usando a Ucrania como peón y aprovechándose de Europa así como de consolidar su hegemonía en Europa y en todo el mundo la comunidad internacional debería abandonar cualquier ilusión acerca de cualquier acción estadounidense que parezca promover la paz en lugar de mitigar o resolver el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania. El principal objetivo de Washington es adoptar diplomáticamente una nueva estrategia en la que Ucrania pueda obtener el apoyo a largo plazo de los aliados europeos de Estados Unidos en su conflicto con Rusia, según la edición de Global Times. El objetivo final del norte, según la publicación, es lograr que el conflicto en Ucrania dure el mayor tiempo posible para desgastar militarmente y económicamente a los rusos en favor de los intereses del norte. Los comentarios los esperamos en la cajita de respuestas. Noticias de última hora.